Podem el diputado Antonio Montiel per un máximo de 10 minutes. La idea, señores diputados, es continuar fins que finalicemos la comparecencia de la honorable consellera. Tiene usted la palabra Muchas gracias, señor presidente Muchas gracias de nuevo Muy bien, en hablar del Camp Valenciano Resulta que en el Camp valencia la percepción que esté es Molsen Blanc a la que hemos transmitido en Els en abril de Wine inaugurar una ronda de diálogo y consultas a las organizaciones agrarias. La confirmación que tingueren de esta ronda de consultes va a ser que la percepción que los mateixos agricultores, la Asociación Valenciana de Agricultores, la Unión de y Ramaders, a tres colectivos tenían, era la del maltratamiento de los y ramaders, pero también la de una ausencia de políticas efectivas para el Camp Valenciano. Esta ausencia de políticas efectivas era muy curiosa porque iba desde las grandes líneas estratégicas como la mala negociación de la nueva política agrícola común hasta cosas tan sencillas como las cuestiones operativas en relación con el registro de explotaciones agrarias o el desastre del sistema informático de tramitación de ayudas que gestionaba la empresa pública Traxa. El caso es que había quien llegaba a afirmar que en 30 años no había habido política agraria en esta comunidad, lo cual a nosotros mismos, que no éramos unos expertos en el tema, nos resultaba chocante, sobre todo cuando lo decían asociaciones de todo ...que completaban todo el espectro del ámbito de los profesionales del sector. Eh, lo cierto es que durante los años del desarrollismo, prácticamente desde los años 60, la, eh, se ha venido maltratando al campo... ...en un mal concepto, una mala opinión de la agricultura y además en la apuesta por otros sectores. No hablamos ya de lo que ha sido la, la, la lógica perversa de la especulación urbanística que ha llevado a ser más rentable, más atractivo para muchos... Eh, ...agricultores... El, ...el abandono del uso agrícola de la tierra... ...para dedicárselo a plantar pilares... ...o a, yo que diría, hacer la última collita... ...no hablamos de eso... ...hablamos de que además ha habido un maltrato consciente... ...a mí me hace gracia oír al señor Císcar... ...hablándome del 40% del territorio valenciano protegido... ...pero yo pienso, por ejemplo, en La Punta... ¿eh? ...la Punta, 750.000 metros cuadrados... ...de huerta de especial protección agrícola... ...en el entorno de Valencia... 100 familias bueno, pues ahí el Ayuntamiento de Valencia la autoridad portuaria y la Generalitat Valenciana se empeñaron en destruir aquel enclave para llevar a cabo una supuesta zona de actividades logísticas que era absolutamente imprescindible para el futuro del puerto valenciano y ahí está ahí está el inmenso solar de la punta la inmensa herida en la huerta valenciana y 100 familias desplazadas esa es la protección del Partido Popular que cuando les conviene la cambian cuando les conviene la eliminan esa es la protección del ATE, de las acciones territoriales, actuaciones territoriales estratégicas que se inventaron también para eliminar protecciones en algunos ámbitos. Y no voy a abundar en la, el riesgo para los acuíferos del de caso Innova, ¿eh? del ATE Innova en Alcoy. Pero, claro, aquí ocurre que la agencia, por ejemplo, hablando de la huerta, la Agencia Europea del Medio Ambiente ya en 1998 dijo que había seis enclaves de huerta mediterránea. Seis vestigios, llegaba a decir, de huerta mediterránea en toda Europa. Dos estaban aquí, la Vega Baja del Segura y la huerta de Valencia. Bien, para ninguno de los dos ha habido la protección adecuada. El Plan de Acción Territorial de la Vega Baja del Segura se presentó en 2005 y aún no se han contestado las alegaciones que presentamos. El Plan de Acción Territorial de la huerta de Valencia se presentó en el 2007 y aún no se han contestado las alegaciones que presentamos miles y miles de personas esa es la forma de proteger el territorio que ustedes han tenido así ha pasado en la Vega Baja del Segura y así ha pasado en la Huerta de Valencia dos enclaves que serían dignos de protección porque son dos de los únicos enclaves que quedan de los seis que quedan en toda Europa mire, celebro que usted haya descubierto el tema de Lidia porque es que claro, cuando los agricultores nos lo contaban no nos lo podíamos creer es que resulta que, de hecho, decían el IDIA se encuentra desaparecido. Ha perdido su función, se mira el ombligo y solo parece tener interés en publicaciones de sus investigadores. No se han cubierto las plazas de investigador. No ha habido una adecuada transferencia de los resultados de las investigaciones. Las investigaciones no han estado al servicio de los intereses de los profesionales del sector. Y además, ni siquiera se han molestado, por ejemplo, en cubrir las vacantes que se produjeron eh, este año, el año pasado, perdón, en la, el servicio de extinción y de prevención de plagas. Mire usted, la economía citrícola, la economía de la exportación de cítricos, está, como la hemos concebido hasta ahora, como se ha concebido, está muerta en palabras de los propios agricultores. De nada sirve exportar muchísimo en un periodo muy corto de tiempo, porque eso lo que hace es desplomar los precios porque al final resulta que estamos importando cítricos de mucha calidad mientras exportamos baratos cítricos de una calidad mediana. Y lo que hay que hacer es que Libia investigue las nuevas calidades. Y lo que hay que hacer es, como decía el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, hay que hacer una reconversión varietal. Y eso quiere decir que Libia tiene que ponerse a trabajar para hacer variedades que puedan exportarse desde septiembre a abril para sostener los precios, mantener la exportación y, por tanto, hacer que la renta agraria vaya a quien realmente es el productor de esa riqueza y no a cuatro intermediarios que especulan con los precios y que controlan ese mercado internacional. Hay que girar, hay que girar la política porque, efectivamente, eh, la, la negociación de la PAC fue un desastre. Dicen. La, la Asociación Valenciana de Agricultores también nos decía en abril la nueva PAC se ha negociado en beneficio de unos pocos, anteponiendo una lógica de votos a los verdaderos intereses de agricultores y ganaderos. Algo tendrá que ver Cañete, que estaba por ahí en aquel momento. Pero es que la Unión de Yaura Ors en mayo denunciaba en la prensa que la comunidad valenciana volvía a situarse un año más a la cola en las ayudas directas de la PAC a agricultores y ganaderos, tanto en número de beneficiarios como en importe de las ayudas. Y es que, además, no se, habla, no se ha hablado con las organizaciones del sector. De hecho, es urgente la convocatoria señora consejera es urgente la convocatoria de elecciones en el campo valenciano porque las organizaciones agrarias no tienen voz ni capacidad de participación directa en las decisiones que les afectan en función de su verdadera representatividad. En resumen, nosotros planteamos un pacto social por la agricultura, la ganadería y la pesca valenciana. Hay que establecer canales de diálogo permanentes entre la Generalitat y las organizaciones agrarias. La agricultura no es solamente una cuestión económica, es también un elemento de regulación medioambiental y de regulación del territorio, y tiene una incidencia directa en el cambio climático. Y eso nos permite hablar de este tema del cambio climático en el que a veces resulta que hay una... Todo el mundo ahora habla del cambio climático. Yo me acuerdo en octubre del 2007 la memorable intervención del señor Rajoy... Este de la Española este también decía en octubre del 2007 que tenía un primo científico que le había explicado sobre el cambio climático que no sería para tanto. Muy bien, ahora resulta que todo el mundo ya admite la gravedad del cambio climático. Y el problema del cambio climático es que está generando cambios en la estructura de lo que son las precipitaciones y está además eh, es evidente que cada vez estamos asistiendo a temperaturas más extremas en términos de aumento este ritmo a una comunidad que además ha cometido el error de, como decía antes, de poner todos los huevos en la misma cesta y apostar por la sobresaturación urbanística del litoral, que eso sí que pone en peligro el turismo, resulta que el incremento de temperaturas puede llevar al traste a grandes operaciones inmobiliarias, incluso al modelo de sol y playa, que se ha cultivado durante años en esta comunidad. Y eso sí que es grave. El tema del cambio climático es una cuestión mucho más grave de lo que parece. Y aquí se hizo, porque ya tocaba, era, estaba de moda y había financiación europea, un plan sobre un documento, la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2008-2012. Y se hizo también otra Estrategia Valenciana sobre el Cambio Climático 2013-2020, que prologaba la señora Bonich, que era la consejera del ramo, sin hacer ninguna evaluación de la previa, o sea, de la de 2008-2012 no hubo evaluación y saltamos directamente, alegremente, a la Estrategia Valenciana 2013-2020. Solo hay cuatro páginas en esa Estrategia Valenciana 2013-2020 que hagan referencia a la estrategia anterior y en ninguna de ellas se da ningún dato. Se dice que se ha hecho, se ha hecho, parece que ya está hecha la eficiencia energética, que ya se ha modernizado el campo valenciano, que ya se ha regulado el control, el suministro de agua etcétera etcétera Pero no hay ni un puñetero dato que permita hacer una evaluación. Yo le pido a usted, señora consellera que no vuelva a haber ningún tipo de revisión, que yo creo que es necesaria, ningún tipo de revisión de la estrategia sin evaluaciones solventes por técnicos independientes y, además, me gustaría que esa evaluación fuera objeto del conocimiento de esta Cámara. Mire, el Comité de Estudio del Cambio Climático, que se creó en aquel momento, no se reúne desde diciembre del 2014. Eh, yo le pido a usted, señora consejera, por favor, que lo convoque urgentemente. Yo creo que hay que alinear los esfuerzos de todas las administraciones públicas en relación con el objetivo de la cumbre de París. Pero no quiero que caigamos en el error de considerar el cambio climático como una mera cuestión técnica, como una mera cuestión relacionada con las emisiones. El tema del cambio climático es mucho más importante. Incide, como decíamos antes cuando pedíamos un órgano intragubernamental de coordinación de políticas económicas, incide de manera transversal en todas las actividades. Cuando se toman decisiones sobre actuaciones territoriales estratégicas, sobre urbanismo, sobre eh, turismo o sobre otros temas económicos, se incide en el tema del cambio climático. Y hace falta que esa visión, igual que la visión de género, se tiene que incorporar a la política la, de manera transversal, la visión relativa al cambio climático también. Voy a ir terminando un minuto, por favor, con el tema de los planes territoriales y los no. mire solo una cosa más los servicios territoriales de extinción de incendios los servicios territoriales de extinción de incendios tienen que caminar hacia un cuerpo único no se puede sostener la incompetencia y la ineficiencia derivada de los consorcios provinciales en su actual estructura de gestión ni los profesionales se lo merecen ni los valencianos y valencianas se merecen esa ineficacia a la hora de atajar un desastre. Gracias. Muchas gracias, señor Montiel, por su intervención. Y a continuación, el representante del Grupo Compromiso...